Bueno, hola Lola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal Marcelo? Bueno, pues muy eh, bien eh, Hoy tenemos... Hoy el sol está entrando Justamente, eh, perdón, ayer entró eh, Al signo de Libra ¿sí? Entonces, esta predicción, horóscopo Como le quieras llamar eh, que nos, nos trae Lola eh, va desde el 23 de septiembre hasta el 22 creo que vuelve a cambiar de eh, octubre eh, no estoy seguro si es el 21 o el 22 que cambia el sol eh, este año pero después lo confirmamos bien Lola como siempre Hace, lo hace en bloques. Así que tenemos de el bloque de luna nueva, a ver si no me equivoco, de luna nueva hasta eh, la luna llena y el bloque de la luna llena, ¿verdad? Sí, claro. Eh, eh, cogemos porque realmente son las lunaciones las que marcan. Ajá. Entonces, pues eh, yo miro las lunaciones para Bien. ver cómo y date cuenta que eh, la, sobre todo la luna nueva y la luna llena eh, tienen, hombre, funcionan durante, ya sabes que lo que inicias con una luna nueva termina con la luna llena de a los seis meses, pero tienen una influencia de, unos, de unas dos semanas hasta que llega la siguiente luna. Ajá. Por eso me parece interesante mirar las lunas. Bien, y entonces, a ver, ¿qué tenemos? Pues mira, antes de empezar, quiero decir que en esta temporada de Libra, los signos ocupan las mismas casas en todas las lunaciones. Por lo que los consejos no serán, eh, vamos, mi, mi explicación no va a ser tan larga, porque es lo que yo diga, va a ser básicamente para toda la temporada. Ajá. Va Bien. a ser lo mismo. ¿eh? Eh, salvo algunos pequeños detalles que sí que iré marcando. Y esos detalles van conforme hacen eh, el regente, hace evidentemente distintos aspectos. Entonces ahí es donde radica la pequeña difer diferencia entre la primera temporada que se inicia con la luna nueva... Y la segunda que se inicia con la luna llena. Bien. Todos sabemos que... Dime. Sí. Y tenemos signo por signo para todo el mes. Claro, claro. Mm. Bien. Eh, date, fíjate que cuando empezamos la otra temporada, la de Virgo, yo decía, en la, en la primera etapa, pa, eh, se, por ejemplo, yo qué sé, va a estar más pendiente del hogar y en la segunda de la diversión, por decir algo, ¿no? Eh, era porque ocupaba el signo distintas casas, pero es que en este caso no, con lo cual eh, todos vamos a tener la influencia de una misma casa según el signo que seamos. Bien. Es bien. Donde vamos, donde vamos a tener centrada nuestra mente todo Perfecto. el mes en la misma casa. Perfecto. Con, entendido. Con las lunas llenas. Ya sabes que cerramos procesos que iniciamos hace seis meses. Piensa que se inició en torno al 1 de abril y está concluyendo ahora. Ajá. Fue cuando la luna nueva en Aries aproximadamente, bueno, no, fue esa fecha, pero bueno, sobre esa fecha, pudo ser el 1 de abril o el 30 de marzo o el 4 de abril, algo iniciaste en aquel momento, yo lo inicié el 10, Ajá. lo recuerdo muy bien. Ajá. Eh, pero en este caso es sobre todo a nivel emo emocional. Lo mío no fue a nivel emocional. Ya que Quirón estaba por entonces, ahora también, haciendo un papel importante en esta luna llena. Estaba en conjunción con la luna, Quirón. Uh -huh. eh, por eso es sobre todo a nivel emocional. Bueno, sí, yo he trabajado algo a nivel emocional, pero ya lo tengo trabajado. En estos meses has adquirido una seguridad en algún asunto en el que antes no era así. Ve, fíjate que te he dicho, ya lo tengo trabajado, ya tengo esa seguridad. Bien. Bueno, pues vamos con Aries, antes de ya que hemos dado este preámbulo. Esta temporada tu vida va a estar centrada en tu vida social y va a influenciar en tus decisiones y proyectos. Quiero decir, tus amigos, la gente con la que te relacionas, influirán en, en tus decisiones y proyectos. Tu regente, en el ascendente, va a dejar que tus características se desarrollen y te gusta. De hecho, está en su casa. ¿no? Claro. Estarás enérgico, impulsivo, con ganas de iniciar cosas. Lo único es que debes intentar pensar con claridad porque con tu regente en Géminis las ideas fluyen muy rápido, pero se van igual de rápido. Atrapa la idea que te parezca más interesante y desarrollala. Marte queda en trígono con Saturno y esto te aportará paciencia para lidiar con las situaciones difíciles y te aportará autodisciplina. Aprovecha este momento para desarrollar tus proyectos. A partir del día 9, el 9 es cuando se produce la luna llena en Aries, bueno, tú dices luna llena en Aries, sol en Libra, pues así será. Eh, a partir de, de este día 9, digo, estarás comprobando que el proceso emocional que iniciaste está concluyendo. ¿Cómo reaccionabas ante tu pareja, ante la familia, amigos y cómo reaccionas ahora? ¿Has aprendido a controlarte, Aries? Sobre todo con la familia o la madre Ahí tienes una herida que seguramente has estado trabajando estos seis meses Y ahora te toca saber si realmente has conseguido sanarla Bien. Pues hemos terminado con Aries y pasamos a Tauro Bueno, pero antes de pasar a Tauro Los invito a todos, a todas, a todes A que se suscriban al canal de Lola que está acá abajo eh, Astrología Ikigai eh, y que la sigan porque ella también hace videos short todos los días. No, eh, últimamente no los estoy haciendo, estoy no. muy liada. <risa> bueno, pero eh, sí están las predicciones por semana, ¿verdad? El horóscopo sí, semanal. Sí, sí, sí, no, quincenal. Quincenal, bien. Uh -huh. eh, así que... Se suscriben al canal porque ahora está liada, pero cuando no está liada, hace los videos short todos los días y entonces le tira algún dato. La otra vez me tiró un dato buenísimo porque justo nos tocó a los signos de fuego: a Aries, Leo y Sagitario, y entonces es así por. Eh, según el día. Astrología y, y, y legal, como está acá. El clima. Pena. El clima astral, que lo presento con predicciones, eh, lo hago semanal. Eso sale todos los domingos. Eh, sí. El horóscopo quincenal. Luego, si hay algún acontecimiento, pues que Mercurio se pone retrógrado, que Venus pasa Libra, pues eh, en el día en el que ocurre eso, pues sí es, es una explicación extensa al, al tema. Bien. O sea, que, o sea que sí, hay que seguir en el canal, suscribirse, darle clic a la campanita y todo eso para que te avise cada vez que ella sube un nuevo video. Vamos con Tauro entonces. Vamos con Tauro, que va a estar muy introspectivo. Necesitarás sentirte seguro más que nunca y tenerlo todo bajo control. Si tienes algún problema será hogareño. Seguramente te inquieta la economía familiar y la seguridad de los tuyos. Esto te puede desestabilizar emocionalmente. Sientes que quieres avanzar, pero que te cuesta, como que parece que todo se te pone en contra. Vives demasiado apegado a lo de siempre y la vida te pide cambios, por eso no avanzas. Como vives tan arraigado a lo material, no trabajas tanto tu espiritualidad y esto te dificulta tu creencia espiritual, valga la redundancia. Has quedado en la casa 12 para que medites sobre todo esto. Tómate tu tiempo, relájate, analiza tu vida y busca qué recuerdos te están influyendo para actuar de esta manera. Esta temporada libra te costará estar en compañía. En la segunda parte es posible que sufras un mal de amores o al menos contratiempos en la relación. Tu regente queda en casa 5, en Libra, y tú sigues en casa 12. Esto no debería de preocuparte. Tu regente también está en su otro domicilio y en conjunción al sol. Buscarás la concordia y si no es posible o no tienes pareja, es muy fácil que encuentres una persona con la que tendrás una relación duradera. Lo único, ten cuidado con no pasarte con las fiestas. Tu bolsillo se puede resentir. ¡Ojo, Tauro! Por, por, un, por un lado tendrá momentos en los que quiera estar solo, pero cuando no esté solo, pues se le puede ir la mano. Venus en casa 5 y en conjunción al Sol es muy fiestera. Mm -hmm. En cuanto a que las cosas se le dificultan porque le cuesta cambiar, llevo tiempo y tiempo y tiempo diciéndoselo a Tauro en, en todos los horóscopos. Su Urano en cuadratura Saturno, su, su fija, su fijeza en no quererse mover, y Urano que le está diciendo muévete, y él dice no me da la gana. Y entonces <risa> la cuadratura con Saturno, pues está no, no tiene buen momento, Tauro. Pero bueno, todo pasa que ya le queda menos a, a la conjunción esta que acaba el 12 de diciembre. Y bueno, ten un poco de paciencia, Tauro. Bueno, por este momento... He dicho conjunción, no, cuadratura. Cuadratura, cuadratura Urano, Saturno-Urano. Géminis. Géminis, te... a ver. Esta temporada de Libra quieres sobresalir, que todos te vean. Estás lleno de energía, de impulsividad, de ideas, sobre todo de ideas para tu hogar. Tendrás muchas ganas de comunicarte con los demás, especialmente con tu familia. Debes de tener cuidado de no ser muy impulsivo. Puedes hablar sin pensar y sin querer te puedes ver envuelto en algún conflicto. Lo mejor será que escuches en vez de hablar. Pero esto te va a resultar altamente difícil. Ya sabes que Marte te acompaña. Y es que, aunque no lo pretendas, puedes ofender o resultar agresivo. No es momento de compartir tus pensamientos egoístas ante una discusión. Es mejor dejarle el terreno al otro. Tus pensamientos ahora mismo no están muy equilibrados. Deja que pasen estos días y verás cómo ves las cosas de otra manera. En la segunda parte, o sea, desde el 9 de octubre, tu regente queda en su otro domicilio, en Virgo. Esto te ayuda a ser más metódico, a analizar mejor tus ideas y las situaciones. También te apetecerá estar más en casa, estar con los tuyos y tener buenas conversaciones con ellos. Ya sabemos que a Géminis las conversaciones inteligentes y las de cotidiano también uh -huh. le gustan todas. Cosas hablar. <risa> Me lo van a decir a mí que tengo a Júpiter en Géminis. En Géminis. ¿Quieres conquistarla? Háblale, o oh, déjale hablar. No, déjame hablar. <risa> bueno, para ti esta temporada el tema importante es la entrada Perdón. de dinero. Perdón, Lola, sí, eh, sí, eh, que justo se te cortó. Estamos empezando con cáncer, ¿verdad? Sí, sí, empiezo otra vez, pues, eh, cáncer. Decía. Justo, justo se te, se te hubo como un milisegundo que se entrecortó y no se entendió eh, que habías empezado ya con cáncer. Pues para cáncer esta temporada el tema importante es la entrada de dinero en su hogar. Bueno, esta temporada lleva tiempo pensando sí. en esto también. Te puede llegar dinero de inversiones financieras, pero ten cuidado de no gastarlo en fiestas, o con tu enamorado o enamorada, que por ese lado te puedes exceder. Tu intuición no va a estar tan fina como de costumbre. Incluso te puedes ver envuelto en malentendidos, sobre todo con la pareja. Antes de reaccionar, piensas, porque probablemente no estás viendo las cosas como realmente son. También a la hora de comunicarte parece que no te expresas bien, no consigues transmitir con claridad lo que realmente quieres decir. Estás buscando un aumento de sueldo, pero estos no son días para hablar con el jefe. Hay poco entendimiento y mala comunicación. A partir del día 9 estarás más pendiente de las amistades. Para ti tus amigos son tu segunda familia. Hay heridas del pasado que has estado sanando y ahora vuelves a ver a tus amistades y a ponerte a prueba para comprobar que realmente todo lo del pasado con ellos está curado. Hasta puede que inicies algún tema financiero con ellos. Que te propongan ese trabajo tan largamente esperado por ti, también se puede dar el caso. O sea que tiene dos etapas muy marcadas, cáncer. bien. Una que no debe de pedir aumento de sueldo y en otra a lo mejor le llega un trabajo mejor. ¿Quién sabe? Bueno. Y ahora sí, ahora llegamos a Leo. Ah, mi ascendente. A ver qué pasa con Leo. <ríe> pues tienes ganas de pasártelo bien, Leo. O incluso de hacer algún viaje. Si estás pensando en iniciar algún negocio comercial, espera que Mercurio se ponga directo. Y todos los puntos que estás pensando ahora, repásalos después. Puedes ganar dinero a través de la comunicación, ya sea hablada o escrita. Para ti el bienestar de tu familia está por encima de todo. E intentarás que tu hogar esté lo más acogedor posible y que no falte de nada. Si debes de tener cuidado con las conversaciones que... Te pueden entender mal o tú entender mal lo que te dicen. Todo en el entorno laboral. Es mejor que mantengas un perfil bajo y no discutas las posturas de los demás. Sobre todo si tienes jefe. Ya, pon, ya podrás dar tu punto de vista más adelante. Y a partir del 9, que es la luna llena en aries, tienes ganas de pasártelo bien sobre todo con tu pareja, y si no tienes, y, y si no tienes es posible que esta quincena aparezca alguien interesante y la relación será estable y duradera. Tienes ganas de viajar con tu pareja o bien la encuentras en algún viaje. Ten cuidado con no excederte en fiestas ni en gastos que Venus acompaña a tu regente. Bueno, yo tengo que hablar con Nano sobre esto. Eh, no, no, no, no, deja, deja, deja, deja que voy a ver si lo invito a él o a algún otro. A ver si te vas a ir de viaje solo y la vamos a liar. ¿Eh? Esa estaría buena, me gustó esa idea, ¿eh? Bueno, pues llegamos a Virgo, que en este grupo hay muchos Virgo, entre muchos. ellos yo. Muchos, entre ellos. Vos? Pues Virgo va a estar muy pendiente del hogar y de los suyos, de la vida en familia. Sobre todo esta primera quincena, como que no tiene ganas de salir. Prefiere disfrutar de su casa. Está llevando las cuentas al detalle para poder organizar, organizarse mejor económicamente. Estos días son ideales para que les a los tuyos, Virgo, cuánto los quieres. O al revés, que tu familia te lo demuestre a ti. Seguramente a través de un regalo o por algún tipo de escrito, también e incluso puede ser dinero. No debes arruinar estos días tan maravillosos con malentendidos. Déjalos pasar. Tu regente está en oposición a Neptuno y puede dar lugar a enredos por malentendidos, incluso a mentiras y engaños. Analiza bien todo lo que escuchas y dices y no respondas a la primera piensa todo dos veces además a ti no te debería costar ningún trabajo eres el rey del zodiaco analizando no te quedes con el detalle analiza todo el mensaje bien ya sabemos que nos quedamos con la palabra ofensiva y la sacamos de contexto mm. hay que analizarlo ¿Sabe? todo sabemos cómo son <risas> A partir del 9 se te pueden ocurrir ideas geniales, además andarás muy optimista, pero no inicies todas las ideas que te vienen a la cabeza, no vas a por todas, planea bien las cosas. Esto tú lo sabes hacer muy bien. Es que los efectos de Júpiter te pueden dar un exceso de optimismo que no es propio de ti y después si no puedes con todo ya sabes cómo te autocriticas. Júpiter te trae muchas y buenas oportunidades, pero si no eres equilibrado, las puedes perder. Sí, Bien. las autocríticas de Virgo son muy duras y dolorosas, así que mejor no pasar por ellas. No, son terribles, consigo mismo son terribles. <risa> Llegamos bueno. a Libra. Antes de empezar con Libra les quiero recordar... Eh, que Lola también está en Instagram, eh, eh, también en cosas, eh, y en todos lados es igual: astrología y Kigai, ¿verdad? El sí, usuario. Sí. Y en Telegram ah, también. Sí, sí. Bien, seguimos entonces. Pues, Libra, lo primero, felicidades. Mm. Esta quincena. Llegó el sol. ¡Hombre! Ayer llegó el sol. Así que para todos los librianos, esta quincena estás muy pendiente de tus hijos y de tu hogar, si los tienes, claro, y también de arrancar con proyectos nuevos. Si te gusta desarrollar algún tipo de arte o creatividad, aprovecha esta temporada porque estás mejor que nunca. Solo debes de tener cuidado con las finanzas, cuidado con las estafas en estos días. La gente se puede querer aprovechar de tu buena voluntad y bondad. Si estás pensando en invertir, mejor deja que pasen estos días, al igual si estás buscando pareja. A la hora de divertirte, debes de tener cuidado con los excesos. Las fiestas se te pueden ir de las manos. A partir del, nuevo, del 9 de octubre, claro, entiendo, si aparece alguna relación sentimental nueva, será muy bonita y duradera. Sigues con ganas de fiesta. Cuidado con los desmadres que se te pueden, que se te puede resentir el bolsillo. Si tientas a la suerte, puede que te toque algo, pero no te pases apostando. Mm -hmm. Digo que no se pase porque Venus en esta casa es muy de tirar por la ventana. Sí, sí, sí, sí. Y tampoco es eso. Fíjate que es el consejo para Tauro y para Libra, o sea, los dos que los rige Venus. Sí, creo también para Leo, porque el Sol está, está también, bueno, lo diré, aspectando a esa Venus. Uh -huh. Así Bien. que Leo, cuidadito también con, con los Bien. gastos. Bueno. Esta temporada de Libra, es posible... Ay, ah, estoy Scorpio, <risa> que no lo he dicho. Scorpio. <risa> Scorpio. esta temporada... Y para que se entienda, cuando ella habla de la temporada de Libra, de lo que está hablando es del sol pasando por el signo de Libra. Exactamente. ¿Sí? Entonces, para Scorpio, esta temporada del sol pasando por el signo de Libra, ¿qué cosa? Pues es posible que cambies algo en tus rutinas o en tu alimentación. En inversiones o trámites bancarios te irá muy bien. Estarás muy productivo e intentarás alcanzar tus metas. Si buscas trabajo, lo puedes encontrar como subordinado. Sin embargo, si quieres emprender algo por tu cuenta, esta temporada no es la adecuada. Con tu regente en la casa 8, estás muy interesado en temas del más allá, del sexo, supervivencia, el poder. Date cuenta que tiene a la de Plutón en su propia casa. Entonces, vamos, está como pez en el agua en sus Gracias. temas. Puede haber cambios estructurales dentro de tu pareja que ayuden a una mejor convivencia. Las transformaciones que hagas en este periodo serán duraderas. Las personas que conozcas estos días serán muy positivas y te harán crecer a nivel emocional. Tu intuición está más activada de lo que está habitualmente. También es buen momento si quieres iniciar algún estudio. Tu mente está muy receptiva. También es buen momento para invertir o recibir dinero, incluso para iniciar una relación de pareja. A partir del día 9, con Plutón en cuadratura al sol y la luna, te puedes ver envuelto en luchas de poder en cualquier ámbito de tu vida. Debes intentar controlar esos sentimientos que a veces te abruman y te obsesionan. Evita el control y los celos sobre los demás sobre todo en tus relaciones de pareja y con los amigos. Sin embargo, tu comunicación va a estar muy fluida. Aprovecha este momento si tienes un negocio. Las compras importantes también las tienes favorecidas. Aprovecha esa obsesión que te acompaña en estudiar o investigar algún tema que te guste. Será un modo de bloquear esa energía con algo positivo. El trígono Mercurio, el trígono que Mercurio le hace a tu regente te ayuda a ello. Eh, bien, eh, pero le estás pidiendo imposibles, que no sea celoso es <risa> imposible. Eh. Pero si se distrae en las investigaciones de los temas que a él le gustan, bien, pues mientras bien. que está distraído en sus temitas, no es está pensando no en obsesiones, ni celos, ni... ¿eh? <risa> Perfecto ni esas venganzas frías propias de, esa, de, Scorpio. de Scorpio. A ver, redoble de tambor, por favor. ¡Totototón! Llegó el gran signo del Zodíaco. A ver, ¿qué me Sagitario. toca a mí para esta temporada en Libra? Esta temporada, Sagitario, tus pensamientos están dirigidos a tu relación de pareja o con tus socios. Te entenderás muy bien con la pareja y si no la tienes, a lo mejor te unes con un extranjero o en un viaje conoces a tu pareja ideal. Pero tu regente queda en casa 11, así que también es posible que encuentres tu pareja o socio entre tus amigos. Vamos, que el elenco es amplio. Si no la encuentras, ya estoy, es muy difícil. Eh, estoy jodido. Bien. Tus proyectos marcharán mucho mejor si los haces al lado de la pareja o con un socio. Tu regente queda en Aries y esto te puede dar mucha impulsividad. Hacer las cosas sin pensar. Ten cuidado con esto, porque te podrá traer dificultades en las relaciones. Puede que quieras mmm, demasiado de los dedos sin dar tú lo mismo a cambio. Durante esta primera etapa harás un viaje hacia tu interior para tu crecimiento personal. A partir del día 9, ten cuidado con intentar llevar a cabo todas las ideas que te vienen a la cabeza. El exceso de optimismo te puede hacer creer que puedes con todo y no va a ser así, con lo que después te sentirás mal por haber dejado muchas cosas a medio hacer. Júpiter te trae muy buenas oportunidades, pero intentarlas todas te puede hacer fracasar. Muy buenos días para todo lo relacionado con la comunicación. Date cuenta a ti te toca por partida doble porque a, ver, a Virgo interceptado en, en tu ascendente sí, claro, en y, están, y, y se están aspectando se están aspectando Mercurio y Júpiter así que a ti te toca ración doble esto de yo puedo con todo no Sagitario no, <risa> ¿vale? Escoge, escoge una idea, dos ideas y luego ya después mmm, voy a hacer aquí una cosita porque no deja de, de sonar y de me sonar. está molestando bueno, muchísimo. Ya está. Bueno, vamos con Capricornio. Antes de ir con Capricornio, yo les voy a dejar acá abajo en la caja de descripción o como mensaje fijado. Eh, <coughs> Les voy a dejar el número de teléfono de Lola donde se pueden comunicar para pedir un turno y hacerse. Lola hace cartas natales, revoluciones solares, revoluciones lunares, tránsitos diarios, eh, también tarot. Así que tienen un montón, una amplia gama para consultarla a Lola. Eh, de todas maneras, para que no se te olvide, te recuerdo el teléfono ahora mismo. Por favor. 34 si llamas fuera de España. Sí. 62 33 -803. 803. 34 si llamas de fuera de España. Eh, y ya me olvidé el principio. 33. 62. Ah, no, 62. tres. Sí, sí, sí. Es muy facilito. Bueno, Capricornio. A ver, Capricornio. Esta, esta temporada Libra andas en asuntos de trabajo y o de dinero. Pueden ser las dos cosas o una de ellas. No tienes mucho interés en participar en actividades de grupo, sin embargo, será ahí donde puedas evolucionar. Si en el trabajo eres jefe, andarás un poco mandón. Y si eres subordinado, excesivamente sumiso. ¿Es buena quincena para manejar bien tus recursos económicos o ahorrar? No debes de ponerte muy rígido con tus valores e ideas. Nadie es dueño de la verdad absoluta. De hecho, la cuadratura que hace tu regente Aurano te está dando un toque de atención. Hay algo en tus bases que debes cambiar. Tendrás que tener la valentía de cambiar tu filosofía para avanzar y no quedarte estancado. Lo que estás buscando en el exterior está dentro de ti. Bueno, Capricornio, parece que lo que le he echado ha sido una bronca, más que nada. Sí, ¿eh? Pobre Capricornio. Bueno, las finanzas le van bien y él anda en sus asuntos, ah, bueno. que el dinero, Entre el trabajo. Si le bien en lo económico, él está tranquilo. Pero como no cambie la filosofía, se puede pegar un patinazo. Acuario. A ver, Acuario, que tienes ganas de ampliar tus conocimientos. Seguramente lo hagas de una forma autodidacta. Tienes ganas de viajar, aunque en esta temporada no te lo aconsejo. Con tu regente en la casa 12 puedes tener algún contratiempo. Te sientes atado por la sociedad y las normas y tienes ganas de cambiarlo de dar un aire fresco a todo. Tienes ganas de sacar tu lado revolucionario y rebelde, pero parece que de momento te acompaña Saturno y no te deja ser como realmente quieres ser. Esto te frustra y te hace sentir que vives en un mundo que no es el tuyo. Ten paciencia, espera que pase la cuadratura Saturno-Urano y poco a poco irás viendo que aparece eso que quieres. Te aconsejo que domines tu carácter explosivo porque podrías encontrarte que los demás te aíslan por tu carácter, lo que hará que te encolerices aún más. Claro. Bien. Y llegamos a Piscis que para esta temporada les toca la mejor casa, Uy, el brillo, no, ¿en serio? el brillo y la profesión, la casa bien para mi ellos? pareja, digo. ...en el alto del cielo... ...lo iluminan todo... Ah, ...o bueno. sea que... ...no quieras hacer... ...muchas actividades a la vez, Pisces... ...porque no terminarás ninguna... ...céntrate en, céntrate en una... ...y verás que la puedes terminar... ...y además a tiempo... ...esto de a tiempo ya sabemos... ...cómo son los piscis, no, ¿eh? no. <risa> ...que no llegan a tiempo nunca... No. ...pues esta vez... si ...se centran en una cosa... Lo van a poder llegar a hacer a tiempo. Si consigues abandonar tu zona de confort, podrás buscar la actividad con la que verdaderamente te sientes realizado. Aunque esta temporada vas a andar algo confuso, no tienes las ideas muy claras. ¿Y cuando las tiene? <ríe> Me pregunto yo. Nunca. Y no sabes exactamente qué idea de las que tienes es la correcta. Ten cuidado con los engaños, tanto si eres tú el que engaña como si es a ti a que pretenden engañar. Además, los malentendidos también se darán con lo que te puedes ver envuelto en enredos o disputas, que si lo piensas bien, van a ser enredos y disputas sin importancia. O sea, cosa de se discutir por tonterías. Esto es lo que es para Piscis, porque estaba en casa 10, Neptuno hacía aspectos, que le hacían tener un poco la intuición un poco por los suelos, pero sin embargo, en el trabajo y va a brillar. Si se sabe centrar, va a brillar. Buenísimo, buenísimo para los... ya, ya tenemos un panorama, un mapa con el que guiarnos eh, toda esta etapa de el sol pasando por el signo de Libra, cómo le afecta a cada signo eh, generalidades por supuesto que es lo uh -huh. que se puede hacer para puntualmente si vos sos aries, piscis eh, tauro, del signo que sea, si querés algo personalizado más 34 si sos de fuera de España eh, 633 9903 le mandas un mensaje ahí, arreglas los honorarios Y ella con muchísimo gusto te hace la carta natal, la revolución solar, la revolución lunar eh, Revolución lunar para los que no sepan lo que es eh, Es el momento en que la luna llega y está en el mismo lugar que estaba Cuando se produjo ese nacimiento eh, igual que la revolución solar, que es el momento en que el sol llega y está eh, en el mismo lugar que cuando una persona nació. Entonces, el sol es una vez por año que ocurre eso. La luna es una vez cada 28 días que ocurre eso. Eh, de ahí Trece lunas, lunas al año. Trece lunas al año, las famosas trece lunas. Y también se puede trabajar los tránsitos diarios, eh, que es más que nada en tránsitos diarios yo siempre digo que las consultas de tránsito diario tienen que ser cosas muy puntuales. O sea, me conviene abrir el negocio tal día, sí eh, porque hacer una sesión de tránsitos diarios sin pregunta ninguna, la verdad, o sea... Eh, ¿Qué uno le puede decir? ¿Sí? sí para ya el Se hacen para temas muy importantes Efectivamente Y muy puntuales Entonces, bueno, mm. tal día sí te conviene O tal día no, mirá, fíjate Pásalo ¿Sí? Es más que nada para hacer un estudio eh, Astrológico que Lola los hace? Eh, Lola Muchísimas gracias, eh, nos volvemos a encontrar acá en el canal con Lola eh, el primer sábado de eh, el sol entrando a Escorpio, para uh -huh. ver cómo nos va en esa temporada del sol transitando a Escorpio. Pues mira... Escorp eh, perdona, Oye, este no Bien. es Es aquí, mira Escorpio, perdona, el sol Entra en escorpio Lo tengo que mirar detalladamente Pero yo creo que es el 23 de octubre Que es domingo Así que a lo mejor nos vemos El 22 Bien. de octubre Bien El Justo, 22 de octubre Casi un mes Perfecto eh, En prácticamente un mes nos volvemos a encontrar para seguir haciendo la, las predicciones o horóscopo o como le quieran llamar. Eh, gracias, Lola, por acompañarme. Gracias a ti por invitarme. No, por favor, es un lujo tenerte. <risa>